En este video vamos a explorar cómo es el lanzador de clips de forma horizontal para ello voy a dar clic en Tab para poder ver la otra vista es prácticamente lo mismo pero todo invertido como pueden ver las escenas se muestran en forma vertical y las pistas de audio en forma horizontal para lanzar cualquier escena simplemente le damos clic a cualquier icono de play de cualquier escena y comenzarán a reproducirse todos los clips que se encuentren dentro de esa escena para parar todos los clips simplemente le vamos a dar clic a este botón para poder parar todos los clips pero la reproducción global continuará observen que sigue la reproducción global como les había mencionado en el vídeo anterior podemos renombrar cualquier escena mediante el inspector por ejemplo a esta escena le voy a poner el nombre de intro la escena 2 por ejemplo parte 2 o parte 1 o el nombre que ustedes quieran y aquí por ejemplo verso A o simplemente dan doble clic a la escena y podemos ponerle cualquier nombre la ventaja de tener esta vista es que podemos trabajar con la vista arrangement al mismo tiempo y podemos grabar en tiempo real todos los clips que se estén reproduciéndose Como pueden observar ya he grabado algunas capturas rápidas de lo que he estado lanzando en el lanzador de clips. Para escuchar lo que acabo de grabar es muy importante darle clic a este botón ya que si no le doy clic a este botón van a seguir reproduciéndose los clips del lanzador de clips y yo quiero escuchar los clips de la vista arreglos. Ahora sí, le voy a dar play. y como pueden ver he grabado los clips que he lanzado en el lanzador de clips hacia la Vista Arrange y ya de esta manera ya podemos editar los clips que acabo de grabar en la Vista Arrangement puedo hacer cortes, puedo cambiar la forma como estos clips se acomodan en la Vista Arrangement y también podemos grabar ideas en tiempo real también Puedo hacer algunas ediciones de audio aquí que lo vamos a ver en su propio video, pero por ejemplo algo muy rápido, voy a hacer aquí un corte, voy a copiar esto, también aquí voy a cortar, voy a pegar aquí, voy a duplicar esta parte y ya este clip lo puedo arrastrar acá con la edición y observen que ya se muestra este loop con esta edición lo voy a cortar para que nada más tenga una duración de un solo compás y ahora sí este clip tendrá esa modificación si yo por ejemplo en estos momentos reproduzco a partir de aquí en loop ajusto mi barra de loop para que nada más se reproduzca esta parte voy a seguir escuchando este clip porque este clip se sigue reproduciéndose escuchemos para dejar de escuchar este clip hay que darle clic a este botón para solamente escuchar o para que no se escuche este clip, porque en esta parte del arrangement no hay clip de hi-hats. Ahora sí reproduzco. Y básicamente eso es lo más importante de la vista del lanzador de clips de forma horizontal. Bueno pues los espero en el próximo video, estén pendientes, saludos.